Buenas buenas, bienvenidos para mi canal. Vamos a hacer una explicación de cómo funciona un circuito de un contactor, un circuito básico y de qué se trata. Lo primero que se me ocurre para esta explicación es plantear un circuito básico desde una línea hasta un neutro, vamos a ver cómo hacemos para que funcione una lámpara. Necesita tener una línea y un neutro, una diferencia de potencial. Si yo en este caso le agrego un interruptor, lo que vamos a hacer es cuando cerramos este interruptor circula la corriente porque hay una diferencia de potencial desde acá hasta acá y hace que la lámpara se encienda cuando lo abro se apaga en un circuito de comando necesito dos tipos de contactos pero en este caso en vez de tener un interruptor vamos a tener vamos a dibujar la simbología de un pulsador esto qué significa este contacto cuando yo lo pulso se cierra el circuito y cuando lo suelto su propio resorte hace que vuelva a su posición original Cuando pulso se enciende, cuando suelto se apaga. El otro contacto que vamos a utilizar tiene estas características. Ahora vamos a ver cómo se llama. El mismo principio de funcionamiento, este pulsador que con este, con la diferencia que en este caso, cuando no lo estoy pulsando, circula corriente y enciende la lámpara. Cuando lo pulso, se abre el circuito, y la lámpara se apaga. Podemos decir que este contacto y este contacto son inversos o tiene un principio de funcionamiento inverso. A este lo vamos a llamar normalmente abierto y a este lo vamos a llamar normalmente cerrado. Una vez que entendemos este concepto ya no vamos a trabajar más con interruptores. ¿Para qué me sirve un contactor? El contactor me sirve para poder manejar un motor a distancia, lo cual no significa que tiene que estar lejos, puede estar al lado. Este tipo de circuitos se utiliza para poder manejar con un elemento eléctrico, otro elemento eléctrico. Ahora vamos a ver de qué se trata. Línea, neutro, vamos a tener el mismo razonamiento. Para que este contactor pueda funcionar, tenemos que seguir esta misma lógica. Tenemos que ponerle un pulsador. Para que cuando ese pulsador se cierre, vamos a decirle S1, de switch 1. Para que esto pueda completar el circuito, que tiene que pasar? Tengo que traer la alimentación desde acá hasta acá y que el contactor se accione. En videos anteriores ya hemos explicado cómo funciona un contactor como elemento de accionamiento. Lo que estamos haciendo ahora es ver cómo hacemos para que funcione. Si yo cierro el circuito acá directamente, lo que va a pasar es que cuando pulso acá, el contactor se acciona, pero cuando suelto se vuelve a caer. Si el contactor acciona el motor, cuando suelto el motor se va a volver a parar. Para que esto pueda funcionar y quedar retenido, tengo que poner un elemento que haga lo mismo que hace este pulsador. Este contacto abierto que tenemos acá viene del mismo contactor. Si nos fijamos, acá tenemos dos contactos normalmente abiertos conectados en paralelo. En la mayoría de los casos la lógica siempre indica que tenemos que conectar los contactos normalmente abiertos en paralelo. Si yo pulso el pulsador S1 la corriente viene por acá y por acá cuando yo suelto este contacto la corriente sigue alimentando el contactor por acá. Este contacto lo vamos a denominar autorretención porque se retiene a sí mismo. De esta manera tenemos el circuito autoalimentado. Entonces tenemos que hacer que el, el contactor de alguna manera se pueda parar. ¿Cómo hacemos? Tenemos que cortar el circuito o acá, o acá, o acá, para que no le llegue alimentación a C1. C1 se caiga y este contacto se vuelva a abrir. Lo más común es que intercalemos en la parte superior un contacto normalmente cerrado. Vamos a poner S0. De esta manera, tenemos el circuito completo para poder accionar y detener el contactor número 1. Repasamos. Pulso S1, entra s 1 C1, C1 cierra su contacto, se autorretiene. Cuando suelto, el contactor sigue funcionando. Cuando pulso S0, se abre el circuito, cae S1, se abre este circuito y cuando vuelvo a soltar el circuito no tiene cómo completarse y se uno queda caído una línea de 3x380 línea 1 línea 2 y línea 3 que van a alimentar los contactos de fuerza del contactor Y ese contactor lleva la alimentación hasta el motor. Tenemos un motor cuyas características es 220-380. Acá les voy a dejar una etiqueta para que puedan ver el video de qué significa esto de 220-380. De esta manera tenemos el circuito de fuerza para que el motor pueda funcionar. Esto es un circuito esquemático básico para poner en marcha y parar el motor. Si les gustó denle un like, suscríbanse, activen la campanita y de esa manera te va a llegar el nuevo contenido que voy subiendo al canal.